a una semana más de estudios, en la cual abordaremos de una manera general las principales enfermedades que afectan la salud bucodental. Si quieres saber a qué enfermedades dentales nos referimos y cómo puedes tratarlas, será de mucha importancia contar con tu atención en el desarrollo de la presente temática. Para el estudio de los temas previstos es necesario formular algunas preguntas como estas. ¿Qué enfermedades bucales son las más comunes? Las enfermedades que más comúnmente encontramos en nuestro medio son caries dental, gingivitis, periodontitis, herpes simple, fracturas dentales y problemas en articulación temporomandibular. Las enfermedades de la boca pueden desarrollar otras enfermedades en nuestro organismo. Por supuesto, muchas de las enfermedades infecciosas se pueden desarrollar por la falta de control y tratamiento de una afección bucal como es el caso de una periodontitis que puede ocasionar una endocarditis aguda o una septicemia generalizada, dependiendo de la salud general del paciente. La detección temprana de lesiones bucales que se manifiestan como asimétricas, cambios de coloración, de textura o tamaño, permiten un diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades lo cual en general deriva en un pronóstico más favorable. De allí la importancia de conocer la normalidad a fin de identificar la anormalidad. A continuación detallamos las enfermedades bucales que consideramos más relevantes. Fisura palatina, leucoplasia, maloclusión dental, caries, bruxismo, gingivitis, herpes, fracturas. De cada una de las siguientes enfermedades analizaremos causas, factores de riesgo y posibles complicaciones. Estudiemos un poco más referente a estos temas. ¿Sabes qué es patología? La patología estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que pueden producir. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad por bacterias o una por virus? Las bacterias son microorganismos unicelulares que proliferan en muchos tipos de ambientes diferentes. El uso inadecuado de los antibióticos ha ayudado a crear enfermedades bacterianas que son resistentes al tratamiento con distintos tipos de antibióticos. Los virus son todavía más pequeños que las bacterias y necesitan huéspedes vivos como los seres humanos, las plantas o los animales para multiplicarse. De lo contrario, no pueden sobrevivir. Cuando un virus ingresa al cuerpo invade algunas de las células, se adueña de la máquina celular y la reorienta para producir el virus. Estoy segura que con su dedicación y empeño van a desarrollar la habilidad de conocer y reconocer el estado saludable de la salud general, con énfasis en la bucal. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.